Un buen like en el vídeo ahora mismo Si te gustaría ver en este vídeo Cómo va a ser la temporada número 3 ¡Familia! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy MisterTeneox, chicos, antes de empezar con el vídeo Quería comentaros una cosilla muy importante Y es que vamos a ver las primeras Filtraciones del próximo mapa de la temporada Las primeras impresiones Al ver el mapa en primera persona Que ahora mismo lo vais a ver a continuación Diferentes filtraciones Del pase de batalla y del propio juego En cuanto a la temporada número 3 Algo que todavía nadie Ha subido a la comunidad española Así que chicos, espero que lo disfrutéis muchísimo Que te reventéis el botón a me gusta si os mola el vídeo, suscribiros lógicamente Porque muchos de vosotros veis los vídeos Y no estáis suscritos y eso Está feo hermano Así que chavales, os dejo ahora mismo con el sorteito de siempre Vais a poder conseguir una skin en la tienda Totalmente gratis con este vídeo Código MrTeneox en la tienda de Fortnite Para apoyar al canal ja, Perdonad hermano, se me olvidaba lo más importante En la primera línea de la descripción tenéis un link Que os llevará directamente a la página web De G2A Ahora tenéis en pantalla todas las grandes ofertas de esa página web Y es que chicos, G2A es una de las páginas más fiables para comprar juegos Además te dan el juego instantáneamente, te llega a los segundos, es fiable Y tienes los mejores descuentos dentro de esa página web Así que chicos, yo no sé a qué estáis esperando hermanos Echarle un ojo, lo tenéis debajo en la primera línea de la descripción Ahora ya sí que sí uh -huh. Empezamos con el vídeo oh. Chicos, como en cada vídeo podéis conseguir una skin gratuita con este vídeo. Así que chicos, aseguraros de estar 100% suscritos al canal y de haber activado la campanita... Para no perderos ningún detalle Chicos estamos a puntito de llegar a los 400.000 suscriptores en el canal Y de verdad de corazón me haría muchísima ilusión que la Neox Army reventara este vídeo a likes y a comentarios Así que chicos queda totalmente en vuestras manos Una vez te hayas suscrito y hayas dejado un like Coméntame cuál es tu idea de Epic Games para poderte agregar al juego y enviarte tu premio hermano también recuerda utilizar el código MISTERDENEOX en la tienda de Fortnite siempre que quieras comprar un objeto o un cosmético. Porque chicos, eso apoya muchísimo a la Neox Army. Y le damos las gracias a Epic Games y a todos y cada uno de vosotros por confiar y utilizar el código en la tienda. Cuantos más seamos, más locuras haremos, hermano. Chicos, las cosas están empezando a cambiar dentro del juego de Fortnite. Y grandes misterios están llegando al juego. Nuevas ubicaciones están siendo modificadas en el juego... Sin ninguna pista aparente y parece ser que la inundación cada día que pasa es algo más y más inminente. Así que chicos en este vídeo vais a poder ver aparte de las primeras filtraciones acerca de la próxima temporada un sneak peek del próximo mapa oficial de la próxima temporada número 3. No sé si realmente la Neox Army está preparado para eso pero el Tito Neox ha venido con toda la munición disponible para hoy. Así que chicos, por primera vez veremos algún tipo de easter egg dentro de un gameplay de la próxima temporada número 3 Y eso os va a estar encantando a todos vosotros, estoy 100% seguro de ello Pero chicos, antes de que se nos vaya la cabeza con todas las filtraciones Quiero recordaros una vez más que si llegamos a los 10.000 personas apoyando en el código de la tienda de Fortnite Mr.Deneox, Me comprometo a raparme la cabeza al cero Así que chicos, si queréis ver a Tito Neox totalmente calvo, 10.000 personas apoyando en la tienda. Si no utilizas el código, es tan sencillo como irte al juego de Fortnite, apoya a un creador y utilizar mi código de neox para apoyar a la causa de la calvicie. Así que chicos, si queréis desbloquear mi calva, ya sabéis cómo podéis desbloquearla. Lógicamente, no solo si llegamos a 10.000 me voy a rapar al cero, Sino que chicos, si llegamos a 15.000 personas apoyando en la tienda, vamos a regalar 100 pases de batalla de la temporada número 3 del juego. Creo que se me está yendo bastante la cabeza con este vídeo, hermanos, pero bueno. Así que chicos, que empiece el juego. En primer lugar, hemos tenido una nueva actualización dentro del evento de Paris Royal, Ese gran evento que tanto estábamos esperando... Está a punto de llegar al juego, lógicamente podremos conseguir esta mochila de manera gratuita. Si no te suenan de nada esas alas que acabas de ver en pantalla, puedo adelantarte que son unas alas que fueron añadidas en la actualización 12.50 del juego y que ahora podremos conseguirlas de manera gratuita asistiendo al evento de Parry Royale dentro del juego este viernes. Y como bien sabéis, los participantes de ese nuevo evento dentro del Party Royal, que ya estuvimos comentando en el anterior vídeo de este canal, son los siguientes celebrities muy muy famosos, como por ejemplo Dillion Francis, Steve Aoki y también Mouse. Parece ser que de nuevo, aparte de todo eso en el gran evento de Party Royale, vamos a tener también de vuelta... Una de las skins más famosas dentro del juego de Fortnite y que quizás mucha gente de la Neox Army todavía no la tiene en su inventario. Adivinar de qué skin estoy hablando. Lógicamente, de Marshmallow. Así que chicos, no quiero que ninguno de vosotros se pierda la oportunidad de conseguir esa fantástica mochila de manera gratuita. Así que chicos, ya lo sabéis, tenemos una cita este viernes para conseguirlas dentro de Fortnite. Pero ahora volvamos a lo importante del vídeo. Volviendo a la temporada número 3 del juego de Fortnite capítulo 2... Podemos ver un avance de algún tipo de skin de la temporada número 3 oficial dentro del juego de Fortnite. Tal y como vimos en el anterior vídeo de este canal, sabemos que en la actualización 12.50 fue añadido un nuevo Starter Pack al juego de Fortnite. Y que muy pronto estará en la tienda disponible, si no lo está ya cuando estáis viendo este vídeo. Y cuando nosotros mostramos ese Starter Pack en los vídeos, el Titone 8 estuvo pensando, ok, vale, han mostrado... Un Starter Pack de la temporada número 2, quizás un poco tarde porque ya está a punto de finalizar, pero ok. Pero chicos, lo interesante está aquí. Simplemente quiero deciros que en cada temporada hemos tenido tan solo un Starter Pack disponible. Y parece ser que en esta temporada ya tuvimos un Starter Pack en el juego de Fortnite y si no recuerdo mal todavía sigue en la tienda. Y es el Starter Pack de Iris. Y es que jamás en la historia de Fortnite en ninguna de las temporadas anteriores, absolutamente nunca, hemos tenido dos Starter Packs dentro de la misma temporada del juego. Y es que la explicación a eso es que simplemente los Starter Packs son un trato increíble, una oportunidad maravillosa para conseguir pavos al menor precio posible, además de una skin... Y otro cosmético que siempre viene en el pack Y es que al ser una oportunidad tan brillante en cada temporada Epic Games tan solo nos brinda la oportunidad de poder hacerlo una vez por temporada Así que chicos, tiene pinta de que realmente lo que ya hemos filtrado dentro del juego La esquina amarilla que todavía no ha salido en el juego Podría estar siendo el starter pack inicial de la temporada número 3 del capítulo 2 del juego Así que chicos, oficialmente Podremos ver, de alguna manera La segunda skin Filtrada ya de la temporada número 3 Que muy probablemente Podremos obtenerla En esa temporada ¿Qué pensáis vosotros acerca de que el Tito Neox Ya os haya filtrado Dos cosméticos que van a estar Llegando la próxima temporada al juego Y es que no es broma Eso va a estar sucediendo de verdad Para los que os preguntéis cuál era el Primero de los cosméticos de la temporada Número 3, quiero recordaroslo por si No habéis visto el vídeo, que vamos a tener La opción de personalizar nuestro Paracaídas en la temporada número 3 De manera gratuita Y es que va a ser añadida una nueva opción Dentro del juego, la cual nos otorgará Poder modificar un Paracaídas de manera total customizable como podemos hacerlo ahora con la skin de Maya Así que chicos también podéis dejarme en la sección de los comentarios si os gustaría ver mi favorita personalización de la skin de Maya para que le veáis vosotros y ponerme vosotros en los comentarios cuál es vuestra skin favorita, vuestra combinación favorita de Maya si este vídeo llega a 25.000 likes, os enseñaré cuál es la mejor combinación de la skin de Maya actualmente en el juego. Así que chicos, llegamos al punto más importante del vídeo, algo que realmente todos vosotros estáis esperando... Y que yo estoy muy emocionado por poderos mostrar en el día de hoy Así que chicos, podremos echarle un ojo ahora mismo Por primera vez a alguna filtración del mapa nuevo de la temporada número 3 ¡Woo! Eso suena realmente muy guay Antes de enseñaros el mapa, quiero deciros chicos que esto lógicamente es un fanmate Pero atención porque el chico se lo ha currado muchísimo Ha estado escuchando a toda la comunidad ha leído todas las filtraciones acerca de la temporada número 3 y aparte ha podido entrar dentro de los archivos del juego para ver y observar cuáles iban a ser las ciudades que tienen más probabilidad de sobrevivir para la próxima temporada y las profundidades de agua que pueden existir en la próxima temporada. Así que chicos no es un fanmate cualquiera. No es una locura de mapa sino que es el mapa más realista que vais a ver durante estos días antes de que salga el oficial. Lógicamente al 100% no es seguro de que salga así tal cual el mapa porque puede haber diferentes cambios... Pero sí que podemos echarle un primer vistazo a cómo muy, muy probablemente se vea el mapa en la próxima temporada. Así que chicos, acabáis de ver ahora mismo el mapa por completo inundado dentro del juego. Y parece ser que esa va a ser la solución que Fortnite quiere añadir en la próxima temporada del juego. ¿Por qué crees eso Neox? Pues bien chicos, os lo explico muy sencillamente. En primer lugar tenemos los carteles de No sweat Insurance dentro del juego que nos indican cuáles van a ser las ciudades con más y menos probabilidad de inundarse ya que los seguros de las casas protegen algunas de esas viviendas. Y es que como bien sabéis, aparte en el medio del mapa La agencia va a ser destruida O va a ser cambiada directamente Por otro lugar llamado Plaza En los archivos del juego se muestra la imagen ...de la agencia totalmente destruida. Así que chicos, no cabe duda de que eso va a ser lo que va a suceder la próxima temporada. Pensad que necesitamos una tonalidad de agua dentro del juego para la próxima temporada... ...ya que el principal vehículo de la próxima temporada... ...según las filtraciones del juego, van a ser los tiburones. Miaúsculos va a tener una nueva versión veraniega de skin... ...lo cual significa que vamos a tener... Una temática muy veraniega. Los tiburones van a ser el principal vehículo del juego. Ciudades submarinas nos esperan en la próxima temporada. Y las casas flotantes también. Quiero que lleguemos a los 15.000 apoyando un creador con el código MrDneox. Para regalaros 100 pases de batalla en directo. Sin trampa ni cartón. Así que chicos, me despido por hoy. Y nos vemos mañana. ¡Chao!